Crazy Design asegura que predijo muerte de este productor que perdió la vida y de su familia. El cantante de música urbana, José Rafael Colón, mejor conocido pues como Crazy Design, aseguró hace varios meses la muerte del productor y su familia y que nadie quiso creerle. Crazy Design dijo predecir que antes de que este año 2021 se terminara, iba a ocurrir una tragedia en el mundo artístico. El profesional de la industria de la música, José Hernández, murió a los 38 años en un accidente de un jet privado cerca del Aeropuerto Internacional de las Américas de Santo Domingo, junto a otras ocho personas entre las que estaban su esposa y sus hijos, según confirmó su publicista. Sí, al parecer el intérprete del Tilín está siguiendo los pasos de su esposa, la comunicadora Sandra Berrocal, quien hace unos días reveló que se habría convertido al cristianismo eh, entre comillas o sea porque se, es el cristianismo protestante porque cristianos somos todos independientemente de la rama entonces pues nosotros hablamos de eso verdad cuando cuando él dijo cuando él él lo dijo. Cuando cuando dijo, él sí. lo dijo que, que algo iba a pasar en el mundo urbano alguien, no ahí, sé, y mira. ahí en esa imagen fue cuando él publicó eh, la cinta negra pues dando condolencia y muchos comentarios de personas diciéndole Tiache, tú lo dijiste, no te quisimos creer y no te hicimos caso y no te lo otro. E incluso hay un comentario de una señora jugar. que ella estaba diciendo que muchas veces el Dios mediante sueño, alguien específicamente que él sepa que puede continuar porque sabemos, no podemos criticar las cosas sobrenaturales que salen fuera, que ha pasado en muchas ocasiones, sí, a muchas personas sí. han tenido visiones, sueños, porque... Dios utiliza, según me enseña la iglesia católica, personas que él cree prudente que puedan hacer que esa comunicación llegue. O sea, usa a persona instrumento. Como él usa uh -huh. a los sacerdotes que digan la palabra, hace a esa persona. Entonces, está bien que no, uno en ese tiempo le decía, este loco ahora con lo que sí. va a saltar, que no tengo que pegarse. Pero mira ahí donde está eh, la situación que pasó. ¿verdad? Entonces, no podemos, no hay una forma en la que podamos entrar en el sueño, de, en el sueño que él tuvo, de saber sí. si fue o no. Pero ha sucedido esta eh, tragedia. Y muchas personas le han dicho a él, bueno, mira, tú tenías razón. Otra han dicho, de Di, que, si se sueña otra cosa, la por favor. Oye, no, pues, no y le piden los <risa> números del loto también. Ya, es pues, verdad. El, Pero... Crazy, en esta, crazy, esta ocasión crazy, coincidió. Crazy, crazy design era ahora. <risa> pero en no, esta no. ocasión eh, coincidió. Pero incluso también hay comentarios negativos, porque en ese ámbito que decían de que no, porque ahora se convierte el cristianismo como la mujer, ya han criticado a Sandra, porque mira, Sandra en sus posts al principio que dijo, yo estaba en el cristiano, se vestía muy, muy tapada, cubría su cuerpo y ya no. Entonces mucha gente también lo encuentra no, como la. sonido, como una posible casualidad o coincidencia, esto que haya pasado tras el comentario de él y lo que sucedió ayer. Son relajos, no puedes relajar con la palabra. Sí, yo me acuerdo cuando ella empezó también con el cristianismo vistiéndose de negro. Una película, porque <ríe> duran dos semanas, y una película y después ven a lo mismo. Jugando mismos. con la palabra de jugando Dios. Con la palabra, yo sí, no mío. me gusta opinar mucho en esos casos fantasma.